¡Qué tal bienvenidos a un nuevo video. Han salido ya los TOTs de la Bundeliga y les traigo información de cuántos puntos necesitan para reclamar a cada jugador. Antes de pasar a cada jugador les recuerdo que les voy a estar compartiendo en la descripción de este video un link de un archivo donde podrán consultar cuántos puntos o cupones necesitan para reclamar a cualquier Tots de la liga que tenemos de momento ya en el juego. Así que les recomiendo que vayan y lo consulten. Ahora sí vayamos a los jugadores. Para Wendell ocupamos de 27 puntos, 81 cupones y obtenemos 100.000 monedas y 300 refuerzos de habilidad. Con Bailey es necesario de 29 puntos que son 87 cupones y obtenemos 950.000 monedas. Con Radeki se necesitan de 31 puntos que son 93 cupones y obtenemos 300.000 monedas y 150.000 puntos de experiencia. Para Batshuayi se necesitan de 40 puntos que son 120 cupones y obtenemos... 300.000 monedas, 200 recursos de habilidad, 20.000 puntos de experiencia y a un jugador TOTS de GRL 83 o más. Para Goretzka se ocupan de 45 puntos que son 135 cupones y obtenemos 800.000 monedas, 70.000 puntos de experiencia y a un jugador TOTS con GRL 83 o más. Para Kimmich se ocupan de 64 puntos que son 192 cupones y obtenemos 300.000 monedas, 310.000 puntos de experiencia y a un jugador TOTS de GR83 o más con Müller son necesarios 89 puntos que son 267 cupones y obtenemos 300.000 monedas 400 refuerzos de habilidad 210.000 puntos de experiencia y a un jugador TOTS de GR83 o más para Naldo se ocupan 101 puntos que serían 303 cupones y obtenemos 1.3 millones de monedas 120 refuerzos de habilidad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 1380 refuerzos de habilidad, 210.000 puntos de experiencia y a 2 jugadores TOX de GR83 o más. Por último para Lewandowski se ocupan de 249 puntos que serían 747 cupones y obtienen 2.3 millones de monedas, 1380 refuerzos de habilidad, 210.000 puntos de experiencia y a 3 jugadores TOX de GR83 o más. Bueno, pues ¿qué tal? Cada vez se ponen mejor los tots, ¿o no? Yo aún no me decido por cuál ir o por cuáles ir, pero como les he dicho en videos anteriores, me voy a seguir esperando hasta la última semana para así ver a todos los tots y ya poder tomar mejor una decisión. Chicos, les dejo otro video donde adquiero la oferta de los 19 pesos en la tienda del juego y donde también abro el sobre los 500 points de la Bundesliga para que vean qué me salió. Sí, hola, sí. Yo de nuevo, sí. Solo para recordarles que al llegar a los 100 suscriptores, este men realizará un pequeño sorteo, sí. Pero que se mantengan atentos al canal, sí. Bueno, eso era todo. voy Gracias Don Cables por ese aviso. Así que ya saben a mis suscriptores que están al pendiente del canal para que participen en ese sorteo. Por favor, suscríbanse al canal si no lo han hecho. Activen la campanita de notificación para que reciban más videos como este y por favor no olviden dejar su like. Nos vemos en el próximo video. Adiós.